Carmen Alqueide se burla de Chayo Moedano y la ridiculiza en un vídeo brutal. Su madre, Rosa Benito, se llevará las manos a la cabeza cuando vea el montaje que el programa de Telemadrid Aquí hay Madroño ha hecho con un vídeo que ella misma subió a Instagram. Aquí hay Madroño ha llegado para quedarse a la parrilla de Telemadrid, y también para ganarse unos cuantos enemigos entre los famosos con su estilo irreverente. Por lo pronto Carmen Alqueide y David Valdeperas ya han puesto de uñas a Rosa Benito y su hija, Chayo Moedano, con un vídeo en el que se mofan de la forma de cantar de esta última. El vídeo es un montaje realizado a partir de un vídeo grabado por la propia cuñada de Rocío Jurado durante un concierto de ambas en Chipiona. Rosa lo colgó en su Instagram y aquí hay Madroño vio el filón. Emitieron el montaje en el programa de este jueves y fue todo un éxito. Dicen que una canción de Chayo Moedano en Chipiona puede provocar un huracán al otro lado del Pacífico.